Thank you, Martin. Thank you. Thank you. Ayúdame, ayúdame, protégeme Me tiró un granada, ojo Ayúdame, ayúdame Ayúdame Canta, no por la torre, por la torre, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí. ¿Dónde es aquí? Pues aquí no estoy yo. Oh, Surprise, motherfucker. Headshot. <risa> <risa> <risa> yeah. Al lobby por basura.